Yanina La Torre, mi hija es una cuatro de copas. En medio de la polémica por la ubicación de las figuras en la foto del super bailando, la panelista aseguró que Lola, que participará por primera, Aceptó las condiciones de la producción porque es nueva. Yanina La Torre opinó acerca de la polémica que se desató por las diferentes ubicaciones que ocuparon las figuras del Super Bailando y dio una particular definición de su hija, Lola, que participará como figura del certamen de Showmatch. Acá los cuatro de copas no pidieron nada. Uno tiene que agarrar lo que le dan, expresó Yanina. En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le preguntó a Yanina al escuchar aquella frase, ¿quiénes serían los cuatro de copas?. Mi hija es una, porque es nueva. Yo fui al bailando dos veces y lo que te dan está bien, respondió la panelista, sin ponerse colorada. ¿Qué dirá Lola?.